Hola, mi nombre es Aileen Gisela Badía Valencia, vivo en Bogotá, eh, mi familia es del Chocó, específicamente Quibdó y Tutunendo, eh, soy psicóloga, eh, soy una mujer afrofeminista, voy con todo lo que tiene que ver con mi raza, con mi etnia, con mis raíces y amo ser lo que soy.